Es un, un curso que nació hace tres años, que nos juntamos con, con CODEPRO y con todas las instituciones universitarias de la, de la ciudad para decir, bueno, ¿cómo podemos empujar y apoyar a emprendedores a que cumplan sus sueños y a que generen innovación en la región? Hoy es el módulo que le toca a la UNER, que, que yo vengo a dar, que es sobre el modelo de negocios. Y básicamente lo que vamos a hacer hoy es eh, hacer un taller y, y, y que la gente trabaje y que baje a papel sus ideas eh, para poder acomodarlas y poder empezar a, a, a llevarlas a cabo, ¿no? Eh, la teoría está buenísima, pero ya hemos demostrado en los últimos cinco años de que venimos trabajando desde, desde la Red tech que, que el emprendedor tiene que salir y hacer una venta, ¿no? Y, y eso es lo que estamos buscando y es el objetivo del taller de hoy, es cómo llevarlo a ese granito que es la primera venta que después termina eh, empujando todo lo demás, ¿no? Seguramente después se mejora el producto, se, se consigue un equipo, eh, etc. Pero el hito de la primera venta, eh, es algo muy importante y es lo que queremos, o, o lo que yo vengo a buscar hoy acá, ¿no? Cómo empujarlos a, a, que, a que vayan para ahí. En la experiencia es espectacular. Eh, en la UNER en particular, eh, cada vez el movimiento está creciendo más. Eh, la semana pasada estuvimos en, en Gualeguaychú. Eh, ahora estamos en Concepción Uruguay, en Concordia también estamos por dar un curso de posgrado, eh, ya estamos empujando como a 10 emprendedores que están activos, y en Oro Verde y en Paraná también, en, en, en Paraná ya tenemos una, una incubadora, y en Oro Verde eh, también hay cátedras, así que eh, la UNER está poniéndose a tono con, con los tiempos que corren. La oportunidad de emprender como profesión y como eh, carrera, digamos, es algo que, que cada vez la gente está sintiendo más, entonces esto... Eh, va creciendo.